Hola, bienvenidos a Me Gusta L8. En el vídeo de hoy vamos a tratar los artículos determinados. A continuación repasaremos cuáles son. La, singular femenino, el, singular masculino, las, plural femenino, los, plural masculino. Como ya indicamos en el anterior vídeo, en la asignación de artículos que preceden a sustantivos, mayoritariamente influye la terminación del sustantivo. Vamos a abordar el tema con unos ejemplos muy sencillos. La niña, el niño, las niñas, los niños, la gata, el gato, las gatas, los gatos. Las reglas que vamos a narrar a continuación son reglas generalistas y, por lo tanto, no aplicables a todos los casos, puesto que siempre hay excepciones. Sin embargo, son un buen punto de partida para todo aquel que quiera comenzar a aprender castellano o simplemente reforzarlo. Como podemos observar en las anteriores oraciones, existe una concordancia entre el artículo y el sufijo del sustantivo. Los sustantivos acabados en la letra A son femeninos y singulares. A ellos le precede el artículo LA. Los sustantivos acabados en o son masculinos y singulares, a ellos les precede el artículo EL. Los sustantivos acabados en AS son femeninos y plurales, a ellos les precede el artículo LAS. Los sustantivos acabados en OS son masculinos y plurales, a ellos les precede el artículo LOS. A continuación veremos algunos ejemplos. Las damas siempre primero. La casa es muy grande. Los niños están inquietos hoy. El auto no arranca. Muchas gracias por habernos escuchado. Si queréis ser, saber más acerca del uso de artículos os animo a que veáis los siguientes vídeos y cualquier comentario o sugerencia siempre son bienvenidos. Estaré encantado de aprender de vosotros y si os ha gustado el vídeo podéis darle a un me gusta. Un abrazo y nos leemos.